to' así. Toto, toto. Le quiero comer del todo. Coco, coco. Solo me vuelve loco. Como ahora tengo el todo. Págame y te mando foto. Si quieres verlo, si quieres tenerlo, mandan bizumi y sume, yo te lo cobro. Como ahora tengo el todo, hágame y te mando foto. Si tú quieres verlo, si quieres tenerlo, manda bizumi y sume, yo te lo cobro. Moto, moto, la raza ha subido a mi moto. Poco a poco. Acelero y me vibra todo Baby, tú sabes que yo tengo un wap. No sé si lo que hago es trap o trap Te mando lo que yo mira, ma más, ma, ma. Yo bravo en el móvil una app, no cap Cachis me hice moroco Pero yo no fumo porros Yo ahora solo bebo, me gusta el dinero Si no tienes money, no te quiero Si no estoy contigo, yo me siento fatal Solo en ti puedo confiar. Si no estoy contigo yo me siento fatal. Solo en ti puedo confiar. Como ahora tengo el todo. Págame y te mando foto. Si tú quieres verlo, si quieres tenerlo, manda viso y yo te lo cobro. Como ahora tengo el todo. Págame y te mando foto. Si tú quieres verlo, si quieres tenerlo Manda su mío, te lo cobro Pluvio oh, oh, oh. Pluvio era Pa' amigo Todo lo que toco oh. Todo lo que toco Se convierte en oro Todo lo que toco Se convierte en oro Todo lo que toco Todo, todo lo que toco